Vale, a ver, se, se escucha ahora mejor Jesús, sabemos que estás ahí en YouTube. ¿Qué tal se nos escucha ahora? Ariel. A ver, ver habla que voy a... Sí, probar, sí, a sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si, si hemos, hemos realizado algunos ajustes, sí, parece que será, si ahora no se, si se nos escucha. Eh, se escucha <risa> Sí se ha desconfigurado. OBS, sí, ahí se Bueno, pues nada, sentimos pero... mucho el, pues estos cinco minutos que hemos, que hemos estado, que no nos habéis escuchado. Estamos diciendo cosas interesantísimas, ¿verdad, Ariel? Justo ya, ya no se pueden repetir. Sí, ya no vamos a volver a repetir. <risa> ah, las cosas, no, pero eh, bueno, sí. Que, que claramente son... miren la bueno, sí, <risa> luego comentamos. Hemos hablado un poco de, de... Ahora luego comentaremos sobre la historia del circuito y tal, pero bueno, así parece que no, pero ya han pasado... Más de 10 minutos de, de y Vamos un poco a repasar, a ver eh, cómo está la cosa. Y bueno, vemos que tiene la, la pole provisional marco Mario vescos con un tiempo de 2.34. Bueno, viendo los tiempos de Luis, como hemos visto en líder, Boar antes puede bajar, que lo tiene en 2.28 el récord. Vemos que precisamente Luis de Gómez está en segunda posición a tres décimas de... De Mario, Tony Zaguirre a más de un segundo, le sigue Manuel Alves a dos segundos y medio, casi tres segundos en quinta posición Carlos Parros. A continuación, ya pues Alejandro Tomeno, Sergio Núñez, Marcelo Giordano Alberto Vicente, Raúl Coyote, Enrique Palacios, Ana Fructuoso y eh, Xavi López. Eh, ya el resto de pilotos que hay hasta 20, de momento tenemos 20 en parrilla, todavía no han marcado uh, su vuelta. Entre ellos pues. Simón o bueno, mil que veremos a ver ahora, ahora saldrá para tirar todos los récords y, <ríe> y listo y yo creo que es mejor asegurar una primero aunque sea alta porque sí. es muy fácil que, que, claro, que, es que anule la vuelta con que, eh, el sí sí a claro claro claro entiendo que, que, que bueno este, estos pilotos estarán fuera vamos a ver si las cámaras hoy funcionan en condiciones no parece Ahí está, sí, sí. Ahí tenemos a Simón con O'Mill. El, con el BMW. Y lo vemos aquí bajando la horquilla. Que da lugar a, a, ya la, al segundo sector. Y sí, sí, sí, sí. Ya lo vemos. Pues vemos que aún no le marca tiempo. o sea que debe estar en su vuelta inicial de salida. Y vamos a acompañarle, ¿no? A ver. Va, va, está afrontando la recta ya de va muy lento no se sé si está dejando se está haciendo se está haciendo hueco con el piloto adelante diría yo o Se ahora está cogiendo ya velocidad y va a afrontar ya la recta va a pasar por ahí tenemos el semáforo de meta y va a empezar su vuelta rápida vamos a ver qué tal le va primero girar en esta en esta curva de izquierdas a toda velocidad se toma toda esta primera parte a fondo. Hay que ver si la, la, la curva del.. que hay a continuación a derechas. Esta normalmente se puede tomar a fondo con casi todos los coches, no sé si aquí. Ha levantado un pelín el pie, ha pasado de 235 a 232, o sea, ha levantado un poco el pie. Un poco Simón. A continuación tenemos esta, este giro cerrado a, a derechas de segunda. Para iniciar eh, la subida, vemos que va golpeando con todas, con todos los laterales. Bueno, está Simón en, en, plena, en plena subida, y a continuación, pues ya esta serie de, de curvas bajadas enlazadas y endemoniadas. Que bueno, que vemos que, que hasta un, un as como, como Simón sufre para. Para meter el coche por donde quiere. Pero ya digo, es bastante complicado. Es una bajada. Entre eso, las curvas, el, el que no hay escapatorias, que todo eso es, es muro y pared. Pues es, es bastante complejo. seguimos en esta bajada. Estamos llegando ya al final de la bajada. Y ya después de esta pequeña subida giramos a derechas a la fondo y ahora vamos a, a llegar después de esta curva de izquierdas, a izquierdas a esta famosa curva super cerrada ¿no? hasta la parada del autobús justo aquí a ver, en primera muy bien ver, comentaba precisamente edu en, en discord ¿no? El, unos pequeños tips pues para ajustar mejor el, el reglaje para de la dirección ¿no? para, para ayudar a girar en esa curva y que no fuera tan tan difícil porque bueno así hemos comentado por los pilotos la dificultad ¿no? que tiene esa curva que, que lo que hemos corrido aquí conocemos bueno nada, estamos afrontando ya la, la última parte de, de, el, de esta vuelta afrontar ya después de esta curva la recta de meta y vamos a ver vemos que viene bajando unas seis décimas a ver a cuánto se posiciona. Y efectivamente, eh, al final ha sido. Ha recortado un poco menos de 5. Ha hecho un tiempo de 2.29.9, casi 2.30. Pero bueno, volvemos a comentar lo mismo. Viendo los tiempos de. De la líder Board, que tiene. Que, que, que marcó. Luis de Gómez. Pues bueno, parece que se puede bajar más. ¿eh? Puede bajar un poquito más. Y vamos a ver saber qué cómo van el resto de de pilotos. Eh, porque ya vemos que casi todos han dado ya una, una primera vuelta, vemos que sigue habiendo 20 pilotos. Bueno, está habiendo bajas entre el, entiendo que el vaca, eh, las vacaciones y, y el verano pues a es más difícil mantener el Casi man la eh, la carrera pasada, ¿no? Sí, o creo que no fueron 22, 23. Estuvo, estuvo por ahí. Sí, porque entró gente en el último minuto. Pero bueno, hubo, hubo pilotos que se, se dieron de baja después de, de la carrera del campeonato, después de la carrera pasada. Gabriel volto y Aitor Iglesias se dieron de baja. Y más o menos si estuvieran aquí, pues en esos 22, 23 que hablamos. Pues vemos que aún hay pilotos que no han marcado vuelta en esta quali, tanto Luis de Sosa como. Enrique Palacio no, no, no ha marcado vuelta, y bueno, vemos que, que cierra la parrilla Ana Fructuoso en el P20 con un tiempo de 2.42. Bueno, pues está esta, esta chica, la, la compañera de, de Sebas eh, Fabregat, Bueno, pues que debuta con su este campeonato, pues está aquí intentando luchar con, con este circuito tan difícil. Bueno, al ser novata, pues le, le, le está costando, pero bueno, vamos a ver si, si va mejorando esos tiempos y seguro que hace un buen resultado y sobre todo que, que se divierta que este circuito aunque se sufre se divierte se divierte uno mucho estaba viendo la el, justo estaba en el coche de simón también y, y veo la la curva esa la más complicada la, el grado de giro que tiene que tener el coche para que gire bien, sí, ¿no? el, sí, sí, el sí. bien abierto para que, que entre todo el coche efectivamente no... creo que comentaban estuvieron como decía estuvieron comentando en, en, en Discord en un que, que estuvo también. Simón el, pues eso que se había que tocar los grados de giro de volante y él al final aconsejó sí. en vez de tocar los grados de giro eh, creo que era el bloqueo él aconsejaba tocar el bloqueo que era mucho más efectivo Ajá y que él decía que, que él comentaba hacer eso que eso también vamos me parece claro, genial no forzar tanto el, o sea los grados no también, claro, claro claro reduces no el, ese, ese, ese factor y, y bueno te ayuda que girando menos consigues un mayor mayor radio de giro ¿no? claro. y, y, tal. y bueno y claro porque también girando todo después tenés que regresar todo como para, eh, amigo claro a, donde la, los... a la vuelta pues claro hay que hay que hay, hay, hay que recuperar, ¿no? Todas las vueltas que ha dado y bueno, eso también es tiempo, ¿eh? Parece que no, pero eso es una decima sí. y, y bueno, quería comentar que, que siempre es agradable ver a, a los grandes pilotos como, como como son, por ejemplo, pues tanto Simón O'Mil o como sí. en otros campeones rey takazawa que comparten sus conocimientos y no se lo guardan para ellos, ¿no? y, ah, claro, y, sí, y vienen claro. y te cuentan, pues, su, sus tips y, y cómo ayudar un poco y eso está muy bien, ¿no? Al final. Eh, que... La gente que comparte su, además, sí, su conocimiento, por ahí ayuda con el setup del coach. Y además, bueno, el, el, hay otro campeonato también, ¿Sí? el, el Iron League, que también se corre... Uy, bueno, aquí estamos hablando, de terminar la Quali, disculpad. Y vemos ¿Sí? que nada, que al final pole para para Simon Omil, con que ha bajado ha bajado otro medio segundo con un 99.5, P2 para Mario Scoss, 99.9, o sea que el mismo tiempo de la vuelta anterior de simón estaba ahí luchando hasta el final por lo visto y P3 para para Luis de Gómez con 1.37 seguido por Carlos Barro Manuel Alves y Sergio Núñez todos estos portugueses hasta el P6 luego P7 Xavi López Hugo Alessandro en octava posición Tony Zairre, octavo y el argentino terminando en, en la P10 a continuación David Nomo Alejandro Tomeno el uruguayo Marcelo Giordano en P13 Raúl Coyote 14 Vicente en P15 bueno pues pues nada ahora eh, ya hemos visto como simón pues eso lo que lo que sabíamos no ha llegado y, y se lleva la pole aunque no, no ha sido tan aplastante el dominio como en otras ocasiones y aquí mario vescos que bueno que ya ha demostrado que, que es un piloto con que tiene manos eh, pues le, le, se lo ha puesto difícil esta vez vamos a ver si en carrera eh, podemos tener alguna lucha arriba entre mario luis y simón y que nos den que nos den espectáculo está el periodo de adelante y sí, espero sí. que bueno, todos más o menos a conciencia sepan el peligro de los muros y todo lo que hablamos antes de la carrera no que sí. estar atento a la bandera amarilla y esas cosas porque es donde se queda cruzado un coche sí, sí, sí. Sí. es muy delicado <risa> efectivamente comentábamos antes que en un circuito en la parte de la parte urbana es tan estrecho y que bueno no hay escapatorias si das un golpe y te quedas parado pues el, el dar marcha atrás para salir incorporarte es súper peligroso entonces bueno pues le va a tocar a los pilotos eh, pues si tienen la, la mala fortuna de, de tener algún incidente de ese tipo pues esperar que pasen eh, los coches les van a perder muchas posiciones pero bueno es que si no se puede montar un desastre Sí, es que también eh, ha pasado también que queda cruzado el coche eh y no pasa sí, y que es difícil girarlo eh Tenés claro que, es que ese te, es el te, tema es que incluso te, incluso siendo lo más prudente y siendo lo más precavido puede dar lugar a esa situación que tú comentas no que te quedes ahí trabado en diagonal en, en una de esas entonces tengas que hacer muchas maniobras para poder enderezar y salir y, y puedes provocar un tapón claro eh, esperamos que bueno, bueno sí, esperamos que no sí, se produzcan esas situaciones. Vamos a, vamos a vamos a Vamos a desear que, que no pase nada de, de esas situaciones y que, sí, sí. que bueno. Bueno, para, para nosotros va a estar divertido Para el que están viendo también, ¿no? El tema ah, sí. está corriendo Al final esto el, a mí me gusta mucho el circuito pero por eso no, por, por la espectacularidad que tiene Es como es una especie de entre comillas de Mónaco Donde los errores se pagan claro. y, y se ve mucho Bueno lo bueno es que también estos coches UVTc, CC y VTC -R, pues son muy de contacto, entonces cualquier contacto con, con el muro, con la pared, pues, pues bueno, quizás sea más indulgente que cuando estás con otro tipo de, de que no eh, sí sí, es decir, pues igual no te desestabiliza tanto, igual no te penaliza tanto, ¿no? Entonces bueno, pues entonces. podemos ver ahí, podemos ver ahí, aunque haya esos esos golpes con, con los muros, pues podemos ver algo algo divertido. Pues nada, eh, está acabando ya el warm-up así que que nos encaminamos ya hacia, hacia el inicio de, de esta primera manga que recordamos que que son 20 minutos y que luego los 10 primeros de esta de esta manga eh, se invierten las posiciones del décimo al primero en, en sentido inverso para, para la, la parrilla de la, de la segunda manga, que sea de 30 minutos. Pues ahí tenemos la. Vamos a poner esta cámara aérea. Ahí tenemos la parrilla ya eh, formándose. Aún quedan 20 segundos, aún quedan minutos por incorporarse. Al final hemos visto que sí que, que se queda una parrilla de 20. Que bueno, que para, para ser época de verano y vacaciones, pues no está mal. Hay que tener en cuenta, bueno. La altura claro. del campeonato que está, sí. ¿no? También bueno, es, eso es, Estamos lo y no. siempre pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pues semáforo en rojo y van a salir ya en breve. Pues efectivamente, vemos ahí salida, vemos por, por detrás que Ana Fructuoso se ha echado un poco a la derecha para hacerse hueco, no quiere tener problemas. Y bueno, pues salida de momento bastante limpia parece. Vale, se van a dirigir hacia esa primera curva a derechas súper rápida que se toma prácticamente. A fondo, a ver, con la vista aérea. Y bueno, en principio, pues parece que hay contactos muy leves. Uy, vemos ahí un, un Seat León blanco y negro. Parece que Sergio Nunes, que ha tenido, tenido algún incidente. Uff, un BMW que no creo, no sé si sea David Nomo. También ha, dado, ha tenido otro, otro pequeño golpe. Lleva todo el coche, todo el morro. Sí, ha sido David. Golpeado mala suerte, pero bueno, yo yo recomiendo que yo, re, yo recomiendo que me quedan, bueno, es una lástima que haya abandonado. Pero bueno, yo aquí cuando he corrido en algún percance, aunque haya sido la primera vuelta, yo me iba a boxe, se ha arreglado y a la seguir. Pero bueno, eh, igual el golpe que sí, ha tenido. Claro, es de... que igual lo que le ha pasado a David <risas> posiblemente eh, haya sido eso, ¿no? Que, que haya sido un golpe. La, la, lateral frontal o frontal y ya haya roto motor y entonces no se ha visto obligado obligado a abandonar bueno pues vemos que, que, que bueno se, los tres primeros mantienen sus posiciones y Mono 1000 en p1 eh, p2 para, para mario vescos y, y luis de gómez que, que cerraría un poco esa, esas tres primeras posiciones que está ahí muy muy muy muy pegado a a mario p4 para alejandro tomeno eh, quinto Alves, Carlos Barros es sexto, Xavi López séptimo, octavo Toni Zaguirre noveno Ezequiel Seminando, de visor Girona y Cerrera la décima posición el portugués Hugo, Hugo Alessandre Bueno, ya hemos visto en esta primera vuelta pues ha habido esos primeros percances, pues también por desgracia un poco habituales en este circuito se suelen dar. Y bueno, vamos, vamos a ver esta primera vuelta que vemos que ya estos tres primeros han despegado bastante. Vemos ahí al fondo Alejandro Tomeno que hizo muy buena actuación la, la carrera pasada. Quiero recordar que la segunda manga hizo también tercero o cuarto y vemos lo vemos ahí pues, pues más o menos en esas posiciones, persiguiendo a este a este trío de cabeza que ya se están despegando y vemos que, que bueno ya están.. ya están bastante estirados entre ellos. Vemos que Simón está un, más de un segundo de Mario y a su vez este de Mario a otro segundo de Luis de Gómez. O sea que... Y esto no apenas una vuelta, ¿eh? Vemos que... La pelea está más en el medio, ¿no? Del sector. Sí, sí, sí, vamos, vamos el... a ver porque vemos aquí un grupito, aquí muy, muy denso, eh, un poco comandado por Alejandro Tomeno, eh, y que lo forman también con Xavi López, Manuel Alves, Carlos Barro, Tonel Faguerre, y Alejandro. Pues estos 6-7 pilotos, aquí los vemos, bueno, pues haciendo aquí paralelos, free white, y bueno, esto... Bueno, bastante delicado aquí siempre hacer ese tipo de, de paralelos porque luego a la siguiente curva no hay sitio simplemente no que muy justo llegas y de pronto no tienes sitio simplemente no no por ningún problema de conducción ni de ni de actitud en pista de los pilotos pero es que no cabe o sea porque bueno se estrecha se estrecha la pista porque es una calle urbana que está construida así y fin o sea es que no pero bueno vemos que que, que ya descontando con bueno, el incidente que ha tenido David Núñez que no sabemos si habrá sido como ha sido causado eh, pues vemos claro, que, lo que es, sí yo yo lo he, sí que lo he visto pero creo he visto ya el golpe no, no he visto que salía el coche despedido claro, pero, sí, yo también vi que pero, pero había claro fuerte, había un, no... había un montón de coches había una, era una vista frontal de, de, de la cámara entonces se veía todo el pelotón de coches entonces se le ha visto salir despedido pero no se ve con detalle claro. ha pasado en cualquier caso pues nada vamos a David si él estima que es un incidente de carrera, pues como siempre que lo, que lo formule por el canal que tenemos, que no, pues nada, pues lo dejamos a, como siempre, a, como es lógico, a criterio de, de cada piloto y tal. Pues nada, pues seguimos con este grupito eh, que, que están ahí muy, muy, muy, muy pegaditos. Vamos a, a subirnos aquí al coche de Tony Zaguirre que está en P6. Y efectivamente, vaya, pues le hemos traído mala fortuna precisamente se ha clavado en un o sea, que se ha dado un golpe con un muro, se ha quedado clavado. Si sí, parece que no ha perdido muchas posiciones. Y bueno, pues ha tenido un poco... Sí, es que, es que es bastante fácil, si es que. Pues, eh, aquí exige una concentración altísima. Bueno, vamos a subirnos al, al coche de, de Carlos Barros, que es un poco el piloto que cerraría este grupito. Aunque están todos tan, tan apretados, están juntos a pasar por, por una de meta vemos ahí que va persiguiendo a, a terminando El piloto argentino que ocupa la, ahora mismo la, la sexta posición y vemos también que, que bueno vemos a Xavi López este, este piloto que también creo que la segunda o tercera carrera solo que corre con nosotros pues ahí lo tenemos en quinta posición y acosando a Alejandro Tomeno está haciendo ahora un paralelo para entrar en la curva juntos. Curva a derechas y bueno vemos que le toma la delantera. Uh le toma la delantera Tomeno pero ha derrapado Xavi López y va a perder ahí unos segundos que se la echan encima. Eh, terminando que también va con el, con el Civic blanco de, de, de Castrol. Vuelvo a decir que que, es, que, es que me encanta ese, ese coche y bueno pues al final le ha cazado este grupito. Que, que cierra a alessandre y que también que también va terminando y Carlos Barros y bueno pues pues ese, ese, ese acoso a la cuarta posición por el final le, le puede hacer poner en peligro la quinta no por, porque se le han echado encima de este grupo de tres pilotos es que Pero, están todos parejos sí sí sí sí, sí. El cuarto, sí. El octavo no claro es que son sí sí además se está acercando por detrás Marcelo giordano el piloto uruguayo con el con el Civic ya lo vemos ahí es que está como a un segundo o algo así y, bueno, y este circuito la verdad que, que permite permite acercarse porque eso es muy fácil cometer un pequeño fallo y enseguida pues, pues esos son 3 cuatro décimas perfectamente y, sí, claro. y enseguida se vuelve a unir es como un acordeón ¿no? Vuelven a unir los lo pilotos. de esto es cuando llegan a la, a la curva de la muerte, ¿no? Cuando van todos juntitos. Ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver bueno, si. Vamos a... La curva anterior ya claro. no se puede. Quería, por, por eso, por eso nada, quería acompañar a este, a este grupo y aquí lo vemos. como ahí te están tomando perfectamente esa curva. La verdad que lo han hecho muy bien, ¿no? Este grupito de cuatro sí, han tomado. Lo bueno. de pasar ahora mismo y ya lo han hecho muy bien. Pero bueno, es impresionante no ver cómo es una horquilla de 360 grados super cerrada que bueno, hay que reducir a primera y andarse con, con mucho ojo ¿no? porque ya no es que tú no te quedes clavado o te, te, en el giro no es que te puedes dar con, el, con el, seguramente con el de atrás no con el de delante no porque van claro. todos van todos tan sí, sincronizados que si uno bueno, pues no entra bien a curva pues eh, va a perjudicar a, a, a todo el pelotón y el que se queda, o sea, no, no, no solamente pierde, él, sino que pierden todo lo que viene atrás porque no es fácil sacarlo. ¿no? Vemos porque que no que puedes pasar. Este, este, estoy viendo que, que Luis de Gómez ha debido tener algún algún problema porque está más de 10 segundos de, de la cabeza. Porque vemos Ay, que Yo no veo con el coche roto, ¿eh? Ah, ha debido tener algún golpe. No, parece, no bueno. tiene daños, pero tiene sí, un golpe ¿no? fuerte adelante. O sea, no me marca que tiene daños, pero si, si el coche está <risa> <risa> hasta con, el, con la trompa levantada casi. Pues sí. En cambio, sí vemos a que, que por delante Mario Vescos le está aguantando el duelo a, a Simón, está, sigue a ese segundo, segundo y pico eh, que, que, que puso de distancia a Simón desde la primera vuelta, pero bueno, le, ya llevamos eh, cuatro vueltas y, y Mario le está, gustando, le está aguantando muy bien la, el envite. Y muy bien, vamos, vamos a ver si puede seguir acercándosele. Y eh, poner en apuros al. a, a, a Super Simón. <ríe> no sé qué ya, cómo llamarlo. <ríe> si sí, es que si, si los dos están muy parejos y, y encima que van primero y segundo sin tráfico, van como más tranquilos, ¿no? Yo creo que no quiere, no debe querer apurar ninguno de los dos. Sí, para sí, Mar... bueno, ahora mismo para, para, sí. para, para, para Mario es un buen resultado, pero claro. Normalmente, un piloto en estas circunstancias que te encuentras ahí en P2, a solo un segundo y medio de Simón, pues bueno, tienes la oportunidad de tu vida, ¿no? Y de, de, de, de tener una batalla con, con un primer espada, como es Simón. Y ya no digo solamente pues, arrebatar la victoria, es que ya tiene una batalla con él, ya, bueno, ya es un, ya es un lujo, ¿no? Es un lujo. Vamos a poner un uy, poco. Oh, uy, efectivamente uy, como, como, como, como decíamos como decíamos pues lo, lo delicada que es esa curva y como como ahí pues el, el que uno se atasque pues ya provoca que todo el grupo se quede encajonado, ¿no? El grupo que venía atrás, ninguno, creo que lo, lo acomodaron a los golpes, porque ninguno frenó, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que. lo encontraron, porque estaba que... la curva también, pero. Pues sí, sí, sí. Entonces, se ha apretado este grupo que antes llegaba hasta la octava posición y ahora se ha agrupado un poco hasta la décima, ¿no? Vemos que ahí, pues ya Marcelo Jordano, efectivamente, eh, está encima ya de Hugo Alexander. Ahí lo vemos, estos seis, siete coches: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que se han juntado otra vez de nuevo, pues ese acordeón que decíamos, ¿no? Y precisamente donde comentábamos en, en esa curva, la parada del autobús, que es tan complicada, ¿no? Y que, que exige tanta tanta concentración y tanto control. Que bueno, que es que a poco que te despistes, bueno, no que te despistes, sino que, que no mantengas ese 100% de, de concentración, pues se te va de, se te va de la mano. Sí, bueno, bueno, vemos aquí otro un paralelo. Están ahí Tony Zaguerra, que va a adelantar a Alejandro Tomeno, que, que, que hasta hace nada está en cuarta posición, está perdiendo ritmo de BMW y, y ha caído hasta estar en esta posición vemos que Xavi López pues sí que sí que se ha hecho con la con la cuarta posición y está encabezando este este grupillo pero que sigue muy de cerca por terminando ¿eh? lo vemos también ahí que, que está como a cuatro o cinco décimas y vemos Estoy que avanzando que sí, que sí, de, acuerdo, sí, sí. de más atrás avanzando ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Jemiano sí, sí. estaba, estaba atrás, ha ido adelgando posiciones. Y bueno, vemos que efectivamente es como tú decías, ¿no? la, la emoción está en este grupito, ¿no? De, de, que va de, de la cuarta posición hasta la octava décima. Y aquí es donde tenemos vemos las luchas. Vamos a acompañar de nuevo a este grupito ahora que nos acercamos de nuevo a esa parada del autobús. Y vamos a poner una cámara apropiada a ver si, cómo vemos cómo cómo lo toman esa curva. Ah, no, esta cámara no. Ah, ya, ya, ya, ya han pasado por allí. Se me han escapado. Bueno, pues presidente vuelta. No, ahí están, ahí están. O, o. A ver. Ah, no. Y yo lo veo el grupo. No, no, tallo, creo, ¿sí? creo que. No, creo que no han llegado, eh. Creo que no han llegado. Va a ser aquí, aquí es. Ahí están pasando. Uf, uf. Uh, Vemos que Marcelo Giordano otra vez. Es que ha derrapado, eh. Ha derrapado, se le ha ido el coche, ha ido el control. Yo creo que aquí, eh y en si sí, entonces se ha lanzo, se, se, se, se, se le ha lanzado el coche hacia el interior de la curva ha adelantado a algún piloto ya haya sido cuando ha venido un poco el problema pero bueno vemos que que al final el, el resto de pilotos no les ha penalizado sin hay agrupados y, y el único perjudicado ha sido el propio el propio marcelo o sea que, que bueno había un poco de, de karma y no, no ha perjudicado mucho a los demás. Vemos que el grupito sigue más o menos igual de agrupado. Estoy viendo que el coche de, de Alejandro Tomeno hace como un pequeño parpadeo. No sé si tiene algún problema de laje. Esperemos que no. Eso siempre hace ahí como extraños. Parece que, no es que parpadee, es que como que, que hace pequeño temblequeo izquierda-derecha. Bueno, vamos a ver si Alejandro por lo menos. Mm -hmm. bueno, igual es cosa de. Mejor cosa mía de mi conexión, vemos que no. Y bueno, pues vamos a quedan seis minutos. Vamos a pasar un poquito cómo está la, la clasificación. Pues nada, aquí tenemos a Simón mil en, en esa primera posición que mantiene desde la salida. Mario vescos en P2 intentando pues bueno, eh, mantenerse lo más cerca de Simón. Está ya más de dos segundos. Luis de Gómez, que como decíamos, ha tenido algún percance y había caído hasta, hasta la P3. y y está ahí a más de 11 segundos. Y luego está este grupito que, que, que tanto entretenimiento nos ha dado, encabezado por xavi López en P4, P5 para, para terminando. Tony aguirre que, que está ahí en con P6 con este Sean León, el Alejandro Turmeno, que sigue cayendo ahora está en P7 con el PMV. Carlos Barros, el portugués P8, su compatriota con Alessandro P9. Marcelo Giordano con el Honda Civic eh, naranja y negro. Eh, Cerrías esa décima posición y a continuación Alberto Vicente en P11. décima posición para David Díaz. Sergio Núñez. El buf que vemos con el coche perjudicadísimo en la aerodinámica delantera en P13. Manuel Alves también igual, ¿no? Eh, ha tenido un golpe frontal, pero, pero bueno, ahí sigue. Muy bien. Eh, P15 para Bernard Civit. Raúl Coyote con el PMV P16. Luis Sousa que vamos, lo está ahí amenazando la posición de a dos décimas de, de, de Coyote a 17 Enrique Palacios de 18 y ya eh, por bastante distanciada pues Ana Fructuoso con este Chevrolet blanco y negro tan llamativo y vemos que también lleva el parece que lleva el capó delantero bastante arrugado y eso cerró la posición y ya en última posición eh, también como que esperemos que no haya abandonado para que pueda participar en la segunda ronda y tenga bueno tenga la oportunidad de, de hacer un buen resultado se acaba y que ha trabajado Luis Sonsa y Coyote ahí justamente oh, y además sí sí sí sí hay algún un tercer piloto vemos vemos sí sí sí sí es una pena se ha quedado ahí Coyote y al final bueno pues es lo que decíamos abandonado y yo creo que es por eso no porque se ha visto en la imposibilidad o la dificultad de, de que está encallado entonces para girar eh, es que los no, otros no estaban esperando que, que a ver qué hacía porque sí, no podían pasar. Al final, ¿no? por pero... lo que he observado, el, el Race Room, el juego, ha puesto el coche de, de Raúl en, en modo fantasma y han podido atravesarlo. Que yo creo que, bueno, que, que es un automatismo que tiene el juego. Que lo he visto últimamente, no sé si lo tenía antes, supongo que sí, pero lo he observado ya últimamente y creo que es está muy bien, ¿no? Porque pues, imagínate lo que, el problema que hubiera provocado, porque un piloto se tira ahí. Un minuto intentando sacar el coche, el tapón que crea y bueno, vendría el líder, sí, sí, sí, vendría no, el segundo, no, no, sería, sería horrible, sí, sí. Sería, el, sería el camarote de los hermanos Marx versión, versión coche. Entonces, bueno, eh, pues una pena por por, por Raúl Coyote, que, que bueno, decimos lo mismo que con David Nomo, ¿no? que esperemos que no abandonen, que tengan paciencia, que dan tres minutos para terminar y que, y que, que no abandonen para poder participar en, en la segunda ronda. Claro. que que bueno, que es media hora y que bueno, que igual eh, le deseamos que tenga más suerte, ¿no? en, esa, en esa segunda manga, que, que bueno. Y que la mala suerte lo tengan otros, que se reparta, que narices. Claro. La mala suerte es, es patrimonio de todos, por desgracia. <risa> Nadie se escapa. Y bueno, o sea, vemos aquí. Bueno, vemos bueno. aquí acá los barros, eh, voy a Carlos Barros. Uy, fíjate que se ha bajado a la P9. O sea que ha sido uno de los perjudicados por ese. por ese por ese encallamiento que ha tenido ayer un coyote y ha bajado hasta la P9 porque quiero recordar que llegó a estar en P6 sí y... estaba P5 o P5 lo que, sí, lo que sí arriba son, son muchos coches de chocado de frente sí sí o sea, sí mucho... es que También... sí sí es posible que estén sufriendo tema de desgaste pues pues va a ser entonces bastante delicado, si con 20 minutos ya tienen un problema de gaste, no quiero ni pensar la siguiente manga, que es de 30. Que puede ser bastante delicado. Bueno, pues quedan dos minutos. Vamos a acompañar entonces en esta última vuelta a Edu, a mono mil Que ya está pues eso, esa última vuelta. Y.. Eh, le persigue vemos ahí al, al fondo aparecer a, a Mario Vescoz que está ya a cuatro segundos. Pues nada, Mario ha luchado ahí como, como un león, pero, pero al final, pues bueno, entre lo difícil ¿no? de cualquier mínimo contacto que tengas con el muro que te hace perder, o esa dificultad que tiene Macao, más más que tienes delante a un pilotazo como Porsche, pues, bueno, pues, pues ha ido cayendo la distancia, ya está a cuatro segundos, que bueno, que me parece de todos modos una podio aquí en la segunda posición acaba de parecer todo un logro esto pedazo hace resultado la verdad y bueno vemos que, que ya pues está simón afrontando toda esta parte eh, de, vamos, de curvas continuas que es tan serpenteante no y tan, tan delicada ya en la bajada y va, va a afrontar ya el segundo sector se va a dirigir precisamente hacia la zona tan conflictiva de, de la parada. Vamos a acompañarle a ver cómo hace esa, esa curva tan delicada. Vemos que ya se dirige hacia allá. Está al final de esta bajada. Vemos que es aquí reduce primera gira muy vamos a tope muy cerca. Fíjate muy cerca de, ¿no? de, del guardarraíl que había a la izquierda y nada pedala a fondo y ya se dirige hacia el último sector Ahí lo vemos y vamos a Mario detrás pues eso que va a esos cuatro segundos y nada vamos a ver cómo una cámara apropiada a ver cómo pasa ya por último sector y encara pues ya el la línea de meta aquí lo tenemos Ahí lo tenemos pasando por una de meta. Victoria para Simón 1000 A continuación, Mario vescos esa logradísima, medicísima segunda posición. Aquí, aquí viene para cerrar el podio ya Luis de Gómez. Pues fíjate, a casi 15 segundos. Ahí viene bailando. Muy contento Luis, haciendo un pequeño trompo. Enhorabuena Luis. Y aquí viene Xavi Ch López, que al final se ha conseguido también distanciar de, de ese grupito de cuatro. Y o sea, mantuvo. La sí, sí, sí, ha la, la cuarta posición. Wales Andre, que llegó a estar, creo que noveno, décimo, quinta posición. Muy bien, enhorabuena de Hugo. Carlos Barros, lo tenemos ahí, sexto. Marcelo Jordano, al final ha subido a la séptima. posición. el Seminando en la octava. Alberto Vicente. Chevrolet, la novena Alejandro Tomeno Al final, fíjate, ha caído que estaba ahí en cuarta posición. Pues ha caído hasta la décima posición. La pena por Alejandro. Ha tenido la oportunidad de estar más arriba y no ha conseguido concretarlo. Seis sí, en un sp 12 Tenemos ahí a Manuel Alves, perdón, el 12, p 13, David Díaz, Bernard Civit, la 14, posición 14. Pues 15 para Enrique Palacio, Luis sousa P16. Ya no fructuoso, que bueno, ahí la tenemos. En P17, que al final, pues bueno, se ha mantenido, vemos ahí con el, con el coche también muy golpeado el, el morro. Pero ahí se ha mantenido. Y bueno, parece que Tony Zaguirre, Raúl Coyote y pues eso. David no, no, no, no han conseguido.. No han conseguido terminar. A ver si tienen por pues eso, más fortuna en esta segunda manga. Esta se de hecho a medida que lo ibas nombrando las posiciones iba pasando uh -huh. repasando los coches uh -huh. y más de la mitad está dañado eh o sea, sí con sí sí trampa, no, pero eso no es no, es, es... Eh, eh, es de esperar es <risa> es algo lógico es de esperar y, y, y bueno y, es... que, y, y además sean bonitos los coches sí, eh? sí, sí cuando sí, van sí, sí. tienen encanto <risa> Para que no tenga daño no Porque claro sí Sí, son... sí se ven los daños físicos ahí pero no eh, visual perdón pero no son son pequeñas eh, pequeñas sí. eriza, eh, heridas de guerra no eh, claro. bueno aquí estamos viendo precisamente que también me está comentado comentando que qué injusto no lo que le ha pasado en la, en la primera en la segunda curva y en la que le hacía mucho ilusión esta carrera y, y bueno que, que al final pues un pequeño tapón pero bueno parece que se lo toma con humor y bueno eso es la mejor forma de encarar ahora esta esta tercera claro, como esta es, tercera ronda ser. Como y qué mala. bueno que se quedó no para, para seguir sí sí sí correcto ha hecho muy bien muy bien sí porque hay pilotos que a veces por pues, tienen mala suerte tienen ese problema un problema parecido y bueno se desesperan y le dan, dan pulso en escape y salen y bueno pues David pues se mantiene aquí con nosotros eh, pues eso, para tener su oportunidad en esa segunda manga y disfrutar, que bueno, que seguro que, que tanto a él como, como a los otros pilotos que, que no han podido terminar, pues bueno, bueno podéis disfrutar. Y ahora va a ser más divertido, ¿no? Porque ahora son 30 minutos, parrilla invertida y bueno, y con estos 30 minutos, pues ya sabemos lo que pasa siempre con los neumáticos, pues pues esos últimos 10 minutos pueden ser de, de vamos, de, de mucha emoción. Sí, y los más rápidos van bueno, a tener tener un poquito más de paciencia en este circuito, porque sí, quizás sí, sí. se van a encontrar con un ritmo menor al que están acostumbrados y bueno, y, y a veces no hay espacio ¿no? Sí. así que, pero bueno son pilotos que corren siempre como, como Simón sí, sí, eh, sí. Que, que tengan problemas, pero bueno, va sí, a estar entretenido aquí hay, hay pilotos muy, muy experimentados pero aquí hemos visto como yo qué sé, Manuel Alves ¿no? o, eh, que que son pilotos además eh, lo comentamos siempre ¿no? eh, muy muy muy muy experimentado con, con, con los vtc 0 vtcr pues hasta un piloto muy experimentado eh, muy rápido pues llevaba el, el morro sí. <risa> golpeado o sea que es perfectamente normal, perfectamente normal para, para para para pilotos rápidos para pilotos experimentados porque es lo que hablamos porque en Macao un error se paga muy caro no como mínimo lo pagas con, con, con chapa y pintura. Obvio, con un, con un golpecito. Sí, sí, te llevas un, un besito, te llevas es, a casa seguro. Pero aparte que yo creo que es como. Yo creo que también Macao. Barranca. Macao que es un circuito tan, tan exigente, pues al final es. El llevarte un golpe es como un bautismo de fuego, ¿no? Es como. <risa> tienes que llevártelo, o sea, tienes que. Tienes que sufrir claro. un poco y tienes, tienes que romper un poco el coche para decir, joder, pues mi primera carrera en Macao, luego ya, pues bueno, ya me imagino con la experiencia... Sí, pues, hacia, se... Igualmente, así como vemos los, los lugares trabados, también te, tiene una red grandota que para adelantar... Eh, o sea, muy, muy buenas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya se acaba el warm-up, vamos a... Vamos a ver si ponemos la cámara... Ah, no, no nos deja todavía... Bueno, tranquilos en la alargada sí bueno ahora por efectivamente favor. vamos a recomendar a los pilotos no sé por qué no me cambia la, la cámara oh. no me está cargando oh, qué raro a ver. Okay. No, creo que si sí funciona lo no me está. ahora ahora parece que ya me está cargando bien bien ya, ya me ha cargado la parrilla es que no me cargaba vale pues nada vamos a ver esta salida para ella invertida como decíamos y vemos que Alejandro tomeno que que acabado en p10 pues va a tener la oportunidad ahora de liderar la carrera vamos a ver si es capaz de hacer un buen papel como hizo en la segunda manga de la carrera pasada en Sepan. no sepan no fue en shanghai perdón semáforo rojo y semáforo verde y salida vamos a ver los coches se van abriendo van buscando todo su hueco vemos que bueno alejandro ha salido muy bien se está despegando de, de alberto vicente FH mirando eh, va en, en P3 seguido de Marcelo Jornados su compañero de equipo en Locos por el Simu P5 para Luis de Gómez Mario Vescos en P6 y bueno ese mono mil ya, ya ha subido tres posiciones ya está en P7 lo tenemos Hugo Alessandre P8 Carlos Parro noveno Seijas décimo Xavi López décimo Benacibit doce David Nomo en 13 tercera posición Manuel Alves 14 Tony zaguirre Acaba de adelantar precisamente a Manuel Alves, David Díaz 16, 17 para Luis Sousa, de Palacios 18, Raúl Coyote 19 y Ana Fructuoso cierra esta parrilla en, en P20 por no, Parece que esta salida ha sido bastante más limpia, ¿no? Que sí, bastante... Sí, sí, sí. Yo creo que también lo que pasa es que, bueno, que al final, está para muchos pilotos que a lo mejor no conocen muy bien el trazado, esta primera manga ha sido, pues donde han pagado un poco quizás la, la nueva atada, y quizás por eso esta primera vuelta está siendo tan limpia ¿no? porque están siendo quizás más cautos o ya tienen bueno conocen un poco mejor la pista y bueno parece que sí, sí, sí. No, igual Vamos llegan igual exactamente más aquí, igual llegan menos menos menos capos abollados a, a, al, al final de carrera vemos que de momento pues pues eso todos muy apretados este todo, bueno, Alejandro Tomeno, que, que. que sí que vemos ahí que, que está ya un poquito más despegado, pero bueno. Del tercero al, al decimo noveno están todos en menos de.. No sé qué decirte, de 5 o 6 décimas. Todos ahí. Sí, pues, tanto, ahí hace, viene hace la zona vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerla, la cámara. Y vemos, es que bueno, bueno, hay pilotos que es que se atreven. Xavi López de aquí se ha lanzado. Y se, se es que no se, no se puede adelantar ahí, eh. Es que, es que, de no, no. hecho, creo recordar. Mira, mira, otro tapón ahí. Se ha formado lo que hablábamos. Y Xavi López, que intenta dar la vuelta. Ha caído hasta la última posición. Es que quiero recordar que además. No, no, no me acuerdo. Igual a ti te suena. Que, que creo que, que, que en esa curva había una bandera amarilla continua. No, no, eh, eh, la bandera amarilla te sale anterior a esa curva. La curva anterior ya no se puede adelantar ahí. Bueno, o sea, pues, hay que mantener. Exacto, la sí, sí, efectivamente. Yo recordaba algo. Por eso un periodo, Creo que claro. le pasó a, a Giordano cuando se patinó. Sí. Que, no sé si lo pasó uno. Si, si el juego lo toma como un accidente, no sé si puede adelantar ahí. No lo sancionó, pero no. No, no, no, no, se no sé, adelantar. imagino. No, igual si le ha sancionado con puntos. O sea, con. Con la acumulación de puntos que sabes que a los 50 de le, se le, expulsa de carrera, eh, es posible que le, que le haya sancionado con, con puntos, no con, no, no sí, con un slowdown que, que yo el, creo que debería más bueno. la, el, el adelantar ahí es más severo. No sé si pasa por los puntos, pero bueno, hay que ver con lo que le pasa ahora. Allá, por aquí? Bueno. La bandera amarilla está mucho antes de esa curva sí, sí, sí, sí, es que ya digo, me quería sonar. O sea, de te, queda, te, te sale y te queda ahí clavada hasta que termine el la Curva, no bueno. Vamos a repasar un poquito aquí en el, el chat. Vemos que, que bueno, está aquí Sebas Fabricat animando a Ana, su pareja, diciendo que es que bueno, que de la carrera anterior porque dice la vaca lechera tiene algunos daños, pero se mantiene en pista. Bueno, sí. <risa> Vemos que también está Jesús Huertas por aquí. Jesús, hola, qué tal Paco FS, animando a Nusky, que supongo que será Ana Gigi Jin eh, pues nada, diciendo que se viene Carrerón, Mini 972, pues eso, un Race, Rey takazawa pues indicando que se había liado ese ¿no? ese es, es, es incidente que hemos visto en la, en la parada de autobús, y bueno, eh, comentando también, GG, milagro de cómo no lleva a nadie por delante, es cierto, ¿eh? cuando ha llegado Xavi, Xavi López que ha llegado todo lanzado, que yo creo que realmente es como que se le ha ido la, el punto de frenada. No, el, ha, ha, ha pasado por delante de todos y ha dado con el con el muro, pero no ha golpeado a nadie, con lo, cual, sí, sí, con lo cual. no ha habido así ningún, ningún perjudicado. nos bueno, alegramos siempre que bueno que haya habido pues, ese pequeño percance, pues que al final. ¿no? Yo creo que debe saber igual que no se puede adelantar, quizás se pasó de frenada como lo vimos pasar aquí, ¿no? uh -huh. Y al estar tan pegado de lo demás, bueno, pasó pasó adelante. Es posible, es posible. también es posible que a veces la pena vuelta a este que los. los los frenos están fríos todavía, los neumáticos aún no y tienen también, la temperatura ¿eh? y quizás el piloto se ha confiado, se ha pensado que no ha caído en ese detalle, quizás y a lo mejor a la hora de frenar no, ha hecho, no lo ha frenado con la antelación que requería a la situación. Claro, y igual y bueno, lo esquivó bien por, por sí sí sí, al menos vez. al menos no sabemos si por suerte o por, o por pericia de, del piloto sí, nos, sí, ha llevado, nos ha llevado a nadie por delante, pero, pero bueno el caso que ha sido así nos alegramos. Y bueno, vamos a repasar. Llevamos ya seis minutos de carrera. Y bueno, aquí vemos Alejandro Tomeno, líder destacado. A más de, de tres segundos y medio, tres con siete de Alberto Vicente, que le sigue a continuación. Simón mil que ya lo tenemos ahí en P3. Pues nada, eh, ahí luchando con, con Marcelo Giordano. Madre mía, han, han entrado los tres pilotos en la curva. No ha pasado nada, gracias a Dios. Pero bueno. Es curioso, se ha demostrado que en esa curva eh, caben tres coches. Muy justos. <risa> Pero. Oye, está bien, se ha demostrado. Están ya iniciando la, la subida a la parte urbana. Y bueno, vemos que al final, por pues, Simón Mila, ha conseguido conservarse esa tercera posición. Ese que mirando. También ha subido hasta la cuarta. Mario Vescoz, P5. Seguro que Mario va a ir remontando. Y bueno, ganando posiciones. Y bueno, yo lo veo ahí luchando por el podio. Aún quedan más de, de 20 minutos y seguro que los pilotos rápidos pues van a alcanzar a, a la cabeza eh, seguimos con el paso P6 para Marcelo Jordano y Luis de Gómez ahí eh, lo vemos un poco atrás P7 vamos a ver si el piloto portugués y buen amigo de la casa eh, pues consigue ir adelantando posiciones su compatriota en P8 otro portugués en P9 otro portugués P10 y ya P11, Tony Aguirre, que también va mejorando, subiendo posiciones. P11, eh, Manuel vez P13 para David Nomo, que vemos que tiene ahí eh, bueno, a más de, de un segundo y medio a Manuel P, vamos a ver si lo puede cazar. Bernard Civit, P14. P15 para Luis Sousa. Ronco Coyote, P16. Ana Fructuoso, ha ido subiendo. Ahí lo tenemos en P17. Muy bien Ana luchando, no se rinde. Me, me gusta mucho su actitud. Xavi López, el este piloto que la ha un poquito en la curva en, P, como antes, en P18, David Díaz P19 con el Lada. Y el tocayo Enrique Palacios con el Civic Naranja y Negro. Bastante bonito para mi parecer. Pues cerraría esa, esa, esa clasificación. Vemos que Luis de Gómez poco a poco va ganando posiciones. ¿eh? Está ahí en un, en un paralelo. Con Marcelo Giordano, y al final le, le, parece que le ha ganado la, la posición y ha, ha subido hasta hasta la quinta posición. Y ahora va, pues, a por Mario vescos ¿no? que también ha, está en, ha llegado hasta la cuarta. Y vemos eso, como poco a poco, pues los, los pilotos más más rápidos, pues ni parrilla invertida ni nada. Pues <risa> yo no sé, para mí siempre del, del 6 al 12 se me hace que van siempre juntos. No, sí, se sí, sí. Es increíble, pero esa sí, sí, está, Están ahí, están ahora. ahí ese grupito y tal. Que bueno, que. Pero que, que yo creo que al final. Uf, hemos visto ahí un golpe que ha mandado. lo que a Marcelo Giordano. Al lateral, pero bueno, no, no pasa nada. Como siempre decimos, estos coches pues, toleran muy bien el contacto. Y no se suelen desestabilizar. Perdón. Y vemos que, bueno, Luis de Gómez ha perdido una posición. Es decir, que el terminando. La adelantado. Vemos que Ezequiel que él lleva, como siempre, el golpe. El morro, esa marca de guerra que tan característica de este circuito, uf y bueno, el Luis muy, muy, muy, muy agresivo haciendo paralelos en sitios insospechados. Y nada, le gana la posición a sí, sí, sí, así sí sí es muy limpiamente. Pero vamos, también de la jugada este en este sitio de curvas rápidas. Ahí hacer un paralelo, bueno, no sé, parece que hay que estar muy seguro y bueno y realmente lo ha estado y lo ha conseguido, o sea que, que realmente lo, lo, lo ha visto claro y bueno eh, vamos a ver por delante porque vemos ya simón omil que ya está cazando a, a, a Vicente Alberto Vicente que está en la segunda posición y a su vez también con Mario Vescos que como decíamos pues ha ido ha ido ganando posiciones y ya está ahí pues pegadísimo no a Simón y Alberto Vicente y esa segunda posición eh, Alberto Vicente de, del prieto de Chevrolet peligra, peligra y no un poco para autobús. Uf, aquí Mario ha tocado, ha frenado ahí muy tarde, ha tocado a, a Simón. Y vemos que Simón ha aprovechado la circunstancia y ha adelantado a Alberto Vicente. Con lo cual sí. se posiciona en segunda posición, pero atento que Luis de Gómez, eh, fíjate, también se ha, ha beneficiado. Y ahí lo tienes eh, en, en tercera posición. Esto, como es, arriba sí. revuelto, ganancia no pescadores. ¿no? De Vicente, ¿no? además del, del Sí, sí, pero el caso no es que tiempo. el caso es que por desgracia eh, Mario Mario Vescos eh, se ve que ha tenido que abandonar, eh. Vemos que, que está o dónde está, vemos eh, aparecía es que me aparece, me desaparece No, consigo sí poner la cámara a Mario, una pena. Pero bueno, eso explicaría la, la situación. Pero, pero bueno, que, vemos que Luis de Gómez acaba de adelantar a, a, a simón y, y bueno y que alberto vicente le está le está también uh, adelantando a mario no sé si conociendo a simón yo creo que Simón está devolviendo la posición ¿eh? yo creo que, que Simón ha considerado que, que que ese adelantamiento quizás no ha sido justo y no es la primera vez que simón actúa así con esa caballerosidad esa deportividad que si a él no hay que decirle eh, que, que, que debe dejar la posición ya él tiene esa, esa actitud tan de alabar y, y, y cede la posición que bueno yo creo que sí eh. lo, lo que me, me llama la atención que no me acuerdo si Luis de Gómez iba adelante de Simón. no no no pero no era, iba pero la Simón la a Vicente, no iba no pero lo claro lo para poder que... devolvérsela a Vicente se ha tenido que devolver para volver, claro, se ha tenido que devolver a a, a Luis lógicamente, ¿no? sí. entonces bueno pues lo ha hecho y vemos y vemos, no y vemos que ha, ha tenido que ser eso porque vemos que, que no está perdiendo más tiempo, es decir no ha sido un problema eh, sí. que tenga algo, no, algo me, ¿Sabes qué económico? duda me quedaba que lo hayan penalizado al pasar ahí en ah, la curva que pues esa, esa no, no que recuerdo me no recuerdo que haya salido el, el, el, el cartel, el banner de, de sí, slow down no. ni nada que normalmente sabes esto que suele salir en pantalla no, no no parece que, que haya pasado eso yo yo digo conociendo la Edu, por, por, por, por un problema pero no, no lo vi chocar tampoco no, ni, ni, ni no sé ese. pero yo, yo digo me, me, me da la sensación que durante la duda es capaz sí, de, de, de, de, de la posición y bueno vemos que se ha quedado ahí algún piloto también Alejandro Tomeno que no sé qué hace Alejandro Tomeno tan arriba no sé qué también le, qué raro no que estaba más atrás. No, Alejandro, Alejandro se, que, se quedó, me parece que se quedó en, ahí en la parada del autobús no. se quedó clavado ¿eh? y aprovechó Luis de Gómez. Sí, sí, iba, primer, iba primero y, y se ve que ha tenido algún problema, se ha quedado trabado y al final ha, bueno pues ha caído hasta la cuarta posición. Vamos a ver si, si puede al menos luchar por el, por el podio, pero lo va a tener bastante difícil. Alejandro, una pena. Pero bueno, que no se rinda. Eh, seguro que en estos 16 minutos que quedan pues tendrá oportunidades para, para, para mejorar pero bueno entonces al final esto lo que ha dado es que nos ha proporcionado un nuevo líder no ahí tenemos a Luis de Gómez pues a 3,8 segundos de, de Edu de Simono 1000 y vamos a ver si es capaz de mantener esa, esa distancia con, con Edu tiene una muy buena oportunidad de hacerse con la victoria Luis que es un piloto muy rápido con estos coches que, que muy experimentado vamos a ver si es capaz de de mantener esta ventaja y, y llevar el, el coche a meta en primera posición. Pues nada, aquí vemos cómo Edu se va distanciando tanto de, de este grupito formado por Alejandro Vicente como, como Alejandro Tomero. Alejandro Tomero vamos a ver si es capaz de, de aguantar la estela de, de Vicente y adelantarle, vamos a ver si tiene más ritmo, porque vienen por detrás pues eso a tres segundos y pico el grupito este grupito habitual que ya hemos visto antes aquí lo tenemos que terminando marcelo giordano alessandro Tony aguirre todo este grupito que van todos tan juntos tan seguidos eh, los tenemos vamos a subirnos al, al coche de, de alguno de ellos de hugo para que veamos una idea de, ¿no? de, de la poca distancia que llevan vamos a vemos aquí que va persiguiendo a marcelo giordano ya a seguir el seminando ambos con, con Holanda Civic y vamos a ver ya se bueno aquí inician ya esta curva derecha es la bajada que, que les lleva hacia, hacia esa horquilla tan delicada ¿no? después de la parada de autobús vamos a ver cómo, cómo la afrontan vamos a verlo desde el punto de vista subjetivo de, de Hugo nada primera curva super cerrada Reabre el giro y para adelante Ahí vemos que han doblado a un piloto sin problema. La verdad que era una zona conflictiva, pero bueno. Al, Alberto Vicente era. Que está cayendo bastante, bastante posiciones. Ha debido tener Alberto algún problema. Aquí lo tenemos. No, no parece que el coche tenga algún golpe. Pero bueno, vemos que ha caído de, de que estaba en P3, ¿no? A P11. Una pena para, para Alberto, que lo estaba haciendo muy bien hasta ahora. Pero bueno. Tiene vemos un golpe hay? de frente. Sin sí. daño parece. Vemos que también ve ahí, porque... ha abandonado David Díaz. Y junto con Mario vescoz y con come bueno, pues son los tres pelotos que, que, que han tenido la mala, mala fortuna de, de abandonar. Y nada, seguimos con este grupito. Ahí los vemos todos apelotonados. Uff, un golpe lateral ahí de, Me parece que ha sido determinando. Le va a hacer perder el par de posiciones efectivamente ha caído hasta la P7 han aprovechado ese impacto lateral con el muro lo han aprovechado el portugués un y Torenza Aguirre que, bueno, que, que, que han provocado la caída Uf, sigue sigue bajando posiciones de FKL está el noveno décimo no sabemos si tiene problemas mecánicos en principio no le marca el Overline de daños, pero bueno, fíjate, ha caído cinco posiciones. Y como decíamos, es que no perdona, eh. Macao. En un grupito tan apretado como estaba. Golpe lateral. Sí, es este, ese golpe le redujo la velocidad y los sí, tres sí, que venían. Sí, sí. La, sal, la, sal, la salió bastante caro. Bueno, vemos que Alejandro tomeno está manteniendo eh, la tercera posición, que no se puede despistar, porque ya digo, tiene tiene a algo más de un segundo. A este grupito encabezado por, por el portugués Hugo Alessandre eh, con Tony Zaguirre, Marcelo Jordano, Sergio Núñez, todo este grupito, pues no se puede descuidar eh, Tomeno, Alejandro, ¿no? el de MV porque cualquier despiste, cualquier frenada donde no debes, y ese segundo vuela. Sí, está, eh, siguen todos pegados. Y atención con Simón también, ¿eh? que le recortó mucho a Luis y está, ya está casi sí, pegado. Sí, sí. Vemos que esos cuatro segundos aproximadamente que tenía Luis, pues se están evaporando. Está, pues a poco más de, de, de un segundo. Y es que bueno, es que Simón es mucho Simón, ¿eh? porque incluso un piloto como tan experimentado como Luis, pues le cuesta mucho eh, mantener la, la distancia y vamos a ver vamos a ver cómo afrontan esta este último tercio de carrera queda aproximadamente eso ya va ya algo menos de 12 minutos y vamos a ver vamos a ver si al, se alcanza a luis y vamos a ver luis cómo se defiende no porque tampoco este es un circuito que tenga tenga muchas oportunidades de adelantamiento quizás en la, ¿no? en la, la, la parte la, la parte de esta que es más amplia ¿no? que tiene cuatro carriles pues sí que, que puede haber oportunidades bueno, sí, una cosa que... es llegar atrás y otra... Sí, sí pero ¿eh? claro, claro. No, efectivamente. Está muy efectivamente. Sí. Y, que, y que luego pues, tienes que afrontar también toda, toda esta parte que van a entrar ahora, toda la parte de subida y bajada la parte urbana, digamos. Donde bueno, son dos carriles muy estrechos y que, que, bueno, que, es, que es delicado. Vemos que además efectivamente pues, que Simón, que había llegado a estar un, a un segundo y una décima, pues ahora está en uno, uno y medio, uno con cuatro. Yo creo que Simón también está un poco tanteando el terreno posiblemente esté observando cómo evoluciona cómo entra en curva o las toma Luis, pues seguramente pues para ver puntos débiles, ¿no? Me imagino, conociendo, porque veo, veo que no, no, no, no se le está echando encima y conociendo a Edu yo creo que seguramente es, es distancia que le está dejando. no Sí, es que también están están cerquita y y, acord, y recordemos que quedan 10 minutos todavía con el desgaste de la goma bueno lleva eso? vemos aquí a, en, en, a el, en, en el chat de YouTube a David fructuoso que él mismo dice que, que bueno que por el apellido se delata y que anima a Ana a Ana fructuoso debe ser <ríe> su hermano bueno David bienvenido a ver si Ana tiene suerte de momento está en P16 la, la primera manga p 17 o sea que bueno mejorando y aún puede mejorar, aún puede mejorar más. ¿eh? Quedan 10 minutos. Ya te digo, entramos en ese último tercio de, de carrera. Bueno, pues, pues todos los pilotos pueden tener la oportunidad de mejorar y ana también, por supuesto. Y bueno, y como decía, pues vemos ahí a Simón manteniendo ese, ese segundo de distancia con, con Luis. Que vemos que, que bueno, que que le está costando recortar o bueno que como decía no sé si él lo está dejando de, de distancia pues para pues para observar quizás puntos débiles de, de Luis curvas en las que no entra no entra como debería o que tenga más dificultades no porque vemos que, bueno sí, ahora sí está empezando a recortar ya, ya está en ocho décimas sí yo creo que que uno de los puntos para sobrepaso va a ser este porque sí, sí, sí. llegar bien tiene la succión para adelantar porque sí, sí. le va a costar mucho las partes cerrada. claro claro o sea, va tiene que, o sea tiene que jugar aquí o sea tiene que jugar vemos que ya está a medio segundo eh ojo sí, pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver ve, vemos que, que, que le deja el interior incluso Luis eh se ha abierto a ah, Luis eh, fíjate le ha dejado el interior Luis lo ha visto tan claro el, el que se iba a meter una batalla bastante peligrosa con un piloto pues muy rápido que, que yo creo que Luis sabiamente pues le se ha abierto y la ha dejado en interior ¿eh? muy bien por Luis sí. ha querido evitar problemas y bueno vamos a ver si Luis también puede mantener el ritmo ahora vamos a ver si, si se distancia Simón o no y si esa diferencia de ritmo es real que yo creo que sí porque bueno ya vemos que Está aguantando en 6-7 décimas. Vamos con el grupito de atrás, a ver qué tal. Vemos que Alejandro Tomeno está, le acaba de adelantar eh, Tony Zaguirre y que le, que le sigue Hugo Alessandro. O sea que, que Alejandro, vamos a ver si es capaz de, de remontar y recuperar esa la tercera posición que daría acceso a podio o al menos no no, no seguir perdiendo posiciones ¿no? con, con Hugo Alessandro y Sege Núñez que van por detrás lo vemos asomar con los con Real León y vemos que, que, que están iniciando la, la bajada de la, de la parte revirada de la parte urbana ya se van dirigiendo pues hacia, hacia la curva maldita no hacia esa horquilla que todos todos temen vamos a ver vamos a dejar esta cámara subjetiva a ver cómo, cómo entran en esa horquilla vemos que, vemos que, que se está echando encima de Toni Zagirre no no. ¿Sabes no, no. la frenada qué tal? Uf, uf, uf. Ah, Alejandro, muy mal. Vemos lo que no, no sé si la has visto lo que ha hecho Alejandro. Sí, sí, sí, sí. Sí, se ha intentado adelantar en, en, la, en sí. la curva. Yo creo que tenía que haber esperado. Sí, sí, ya lo va a pagar caro. Además lo va a pagar caro porque fíjate está yendo marcha atrás porque claro, está viendo la imposibilidad de, va. Esto Alejandro, esto es sancionable, esto en este caso pues incluso, quizás deberías de abandonar para no perjudicar a ¿no? estos pilotos. Vemos ahí que se había dado, creo que entre otros con David Nomo del ha convocado provocado problemas también a Alberto Vicente eh, Alejandro. Ahí te ha perdido un poco la, la ambición. Creo que eh, lo prudente, pues hubiera sido lo correcto. No sido más prudente. De hecho, ahora abandonado. Ahora va, es una pena que para acabar abandonado, pues, no, pues este piloto claro. ha perjudicado. Pero bueno, vamos. Yo creo que lo vio a, a no sé si era Hugo, alessandro que sí, es una pena. fue muy cerrado, y terminó abriendo, pero bueno ahí pues tiene es una pena que porque, porque, porque Alejandro estaba haciendo porque... estaba haciendo muy muy buena carrera igual que la semana pasada sí. es un piloto muy, muy rápido sí, venía con ritmo. y creo que ha perdido un poco no el, el quizá el ansia eh. se ha sí. visto ahí sí sí estaba en ese momento comentando yo que, que, que había rebajado a un segundo y pico o sea perdón, una décima y pico con Tony Zair ha llegado ahí, yo creo que se ha visto. Y el caso es que le ha adelantado y todo, pero, pero bueno, se ha quedado atravesado en curva y. ahí es mejor levantar el pie y esperar que, que el otro se acomode y, bueno, sí. y después toda la pista para pasar. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, pues vemos que, que Simón, efectivamente, pues está ya. Aquí vemos a Luis, pues a cinco segundos de Luis, o sea que que Luis ha hecho muy bien. en no entrar en batalla con él, en arriesgarse a una batalla que podría haber perjudicado a ambos, ¿no? Y dejarle fuera de carrera sí. en un circuito tan, tan duro como este. Y ha hecho lo inteligente, ¿no? Que es un piloto que tiene más ritmo que tú. Pues te dejas pasar. Y tú mantienes tu segunda posición, que es muy buen resultado, más en este circuito. Y además que no peligra, porque vemos que, que Luis está a más de 16 segundos. Sí, de La tercera posición que ocupa Tony Zaguirre, que bueno, que Tony bastante tiene con, con mantener a raya a sus perseguidores, a los portugueses, ¿no? que bien, te persiguen a una pequeña armada, ¿no? De cuatro portugueses: Hugo Alexandre, Sijo Nunes, eh, Manuel Alves y, y, Carlos, y Carlos Barros. Y bueno, vemos que efectivamente, además, Hugo Alexandre se ha beneficiado un poco de dificultades que ha tenido ahí en la horquilla. Seja un mes Carlos barros y Miguel Alves se hace ahí con, la, con la cuarta posición esto le ha dado un poquito de cuello a, a, a toni zaguirre que, que creo que ha subido la diferencia hasta uno con, un segundo y sed décimas vamos a ver le quedan cuatro minutos yo creo que, que, que Tony puede... el de sí sí la, sí sí al final la lucha entre ellos pues bueno, la, como siempre pues beneficia al que no entra en esa lucha ¿no? y ahora ya está pues eso un par de segundos Quedan tres minutos que vendrán a ser pues, dos vueltas. Pues bueno, con un poco de suerte, Tony va a poder consolidar esa tercera posición y conseguir ese podio, que bueno, seguro que le deja muy, muy, muy buen sabor de boca. Pues por detrás ya las únicas luchas que tenemos son estos, pues precisamente el grupito de portugueses y como siempre decimos, pilotos expertos en, en tracción delantera y en estos turismos. Y vamos a ver eh, entre ellos. Cómo se reparten esa cuarta, quinta y sexta posición y séptima, porque vemos que también se incorpora el otro portugués, Sergio Barros, por detrás cerrando este, este, este, este esta pequeña armada portuguesa, ¿no? Y entre ellos, entre ellos se van a jugar esa, esa cuarta posición, porque ya digo, porque además Tony sigue, sigue aumentando ventaja, ya está dos segundos y medio, me o sea parece que si Tony no tiene un percance estos tres minutos que quedan, pues puede, puede cerrar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, pues ahí vemos, en, pues Carlos para a referir a este grupo, octava posición para David, Nomo Que al final con toda la dificultad, pues fíjate, como resultado, xavi López eh, noveno, es decir, que se mirando décima posición. Y Ana fructuoso, un décima posición. Pues mira, aquí hablamos una, pues ella a su ritmo, eh, siendo constante, eh, no, no se rinde. Pues mira, un posición, ser... muy buen resultado para Ana. Eh, también y para. Y además el tiene solo una rayita en el costado nomás o sea, que el auto o sea, mejor que tú muy bien muy bien pues enhorabuena para Ana a ver si lo mantiene esta posición en enrique palacios en, aquí lo vemos que con el coche bastante más perjudicado en la sí, sí, posición sí, Uy, Raúl Coyote que se ha retirado por daños vemos que tiene de marca un 100% de daños de, de motor o sea que ya tenga un golpe bastante serio Alberto Vicente que, que ahí lo tenemos en 14% también con el coche bastante perjudicado continuando y, y pese a ello y, y cerrando esta clasificación bueno pues, pues, la animamos a que, a que termine ya quedan dos minutos y ya ha retirado luis de sousa Alejandro tomeno david Díaz penaacci y eh, mario vescos que no, no aparece aquí pero bueno no aparece, y vamos a acompañar a, a simón en su, en su en su última vuelta vamos a ver vamos a poner la vista subjetiva acompañarle aquí para entrar ya a la zona urbana a la, a la subida a todo lo... y es que vemos de, de, de, desde la vista subjetiva no no cómo se estrecha la realmente la pista no la, la carretera la, en todo se este sector ¿no? sí, sí sí sí sí es súper es delicado Más con estos coches y es que vemos que, que incluso ya digo un piloto como como simón sufre vemos ahí como contra volantea como como tiene pequeños derrapes como tiene que luchar con, con su montura muy, muy muy delicado este circuito pero también muy divertido ¿eh? se sufre pero se, se pasa bomba, la verdad yo tengo muy buenos recuerdos de las carreras que, que, que he hecho aquí ahora va a iniciar la bajada y aquí tenemos una curva muy lenta a derechas, esta pequeña subida, otra vez curva a derechas. Y ya pues nada, vamos a dirigir hacia la última parte queda acceso a a la chicán. pues de esta bajada, ahí tenemos la, la parada de autobús. Frenada en seco, primera, giro a tope. A acelerar para abajo y último y encarar el último sector nada vamos a poner la vista aérea nos acompaña la Simón que bueno como siempre pilotazo Un resultado excepcional no pole y victoria las dos mangas pues líder indiscutible como siempre Aquí lo tenemos, cámara frontal, pasando por meta y victoria para, para Simón. Enhorabuena Simón. Grande, como siempre. Y por aquí llega ya. Pues por aquí llega ya Luis de Gómez, que también con la segunda posición. Muy buen resultado. Ahí trompeando. ¡Ah! Siempre haciendo de la silla Luis. Tony Zaguirre, ahí, ahí lo vemos. Vamos a ver a Tony. Y al final le han recortado, solo tiene un segundo de ventaja de esos dos que tenía, pero vamos, más que suficiente. Podio para Tony Zaguirre, enhorabuena al piloto de Sinres sin Clavats. un resultado P4 para Sergio Núñez aquí vamos a un portugueses, P5 Alessandre, Manuel Alves, P6, P7 Carlos parros y ahí vamos a Vin, Nomo. octava posición, también muy buen resultado para, para David, Xavier López, eh, novena posición, Ezequiel terminando ahí todavía le queda un poco para llegar una posición vemos que también lleva el frontal roto aquí fíjate que en esta segunda manga ha habido menos eh, menos capos arrugados no menos frontales sí, sí. Sí, sí. yo creo que la experiencia sí, sí. Pero sí. un poco más. bueno nos pues va a pasar ahora Ezequiel con ese morro que lleva así y, y vamos a acompañar ahora a P11 a pues mira a Ana Ana Fructuoso. Vamos a acompañar vamos a darle estos pequeños segundos de gloria que se lo merece. No se ha rendido, ha luchado ahí y ahí tenemos un muy buen resultado. P11. Sí, una buena, buena, Ana. Una buena. que ahora cuando termine este campeonato, en verano vamos a tener algún parón, bueno, la FANI va a seguir, pues te sigas apuntando, a ver si Sebas te deja... Tenés que compartirlo por antes, tenés que correr un campeonato cada uno. P11, ahí vemos dando las luces, en una buena Ana ahí tenemos una gran piloto de qué palacios el tocayo ahí lo vemos también pasando por meta p12 también con el con el morro del civic perjudicado Ya tenemos la clasificación p13 bueno p12 era Enrique Palacios p13 Raúl Coyote p14 Alberto Vicente Luis Sousa 15 Marcelo 16 16 Alejandro Tomeno, 17 18 David Díaz Benad Civic 19 y cierra la clasificación Mario vescos que es una pena que, que iba va luchando por podio y ha tenido que abandonar y bueno pues nada enhorabuena a Simón mil no por por su doble victoria por su pole y bueno pues la semana que viene ya cerramos el campeonato nos vamos a nos vamos a, a moscú a moscú raceway que no sé si acordáis que hace dos semanas eh, hace dos semanas se tuvo que cancelar por problemas en una actualización de, del juego y lo tuvimos que trasladar a, al día 15, ¿no? La semana que viene. Así que que esa será la prueba que cierre esta, esta octava Funny Cup. Que, que bueno, que la verdad que está resultando muy muy amena, muy divertida. Yo creo que los pilotos lo están pasando, se están pasando muy bien. Y, Mucha gente participando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, al final siempre hay esa pequeña decaída en, en participantes. Bueno, al final de campeonato pues, siempre hay pilotos que, bueno pues, por diversos motivos, no van abandonando o bueno o ten, lo tienen más difícil para poder encontrar el hueco. y bueno Pero bueno, aquí tenemos a estos 20 valientes o 19 valientes y una valiente que, que han, <risa> han venido aquí a luchar a, a Macao, a darnos este espectáculo. O sea, me ha encantado la carrera. yo Es que no decepciona Macao. A mí me gusta mucho. No, Sí, sí. Es una carrera entretenida. Sí, Sobre tal... todo para verla, ¿no? como sí, sí. decíamos al principio. Sí, sí, sí. sí efectivamente bueno aunque yo ya te digo lo he comentado un par de veces que cuando yo he corrido eh, en Macao pues me, yo he sufrido mucho pero me lo ha pasado bomba eh, he disfrutado como un enano o sea me lo he pasado muy bien, sí. muy bien. bueno nosotros no sé si estuviste vos el año la carrera de fin de año que sí, con los KTM y... no con los sí que la gran es, que invertida eso fue una pasada nos pasamos también genial además con, con amigos, ¿no? Eh, había toda gente confiada, me lo que estaba Sergio, no, eh, Prax, no, sí, eh, sí. más gente y, y lo pasamos. Ale Fernández, bueno, estamos todos y lo pasamos muy, muy bien, ¿no? Fue un evento, pues, pues un poco de, de los habituales, de los que siempre estamos por aquí y de la comunidad. Pues, ayer, vamos a despedirnos. Eh, vamos a, ya nos vemos la semana que viene en Moscú, cerramos campeonato. Yo personalmente me, me, me voy a, a tomar unas vacaciones. Y, pero la Fanny va a seguir, ¿eh? la Fanny va a seguir. Eh, Fran Machuca y su equipo, pues, eh, montarán un, una nueva Fanny a ver con qué nos sorprenden. Pero bueno, yo volveré a finales de agosto. Y a merecía, para con vosotros. ¿no? Sí, sí, estoy, estoy hasta el gorro de trabajar. <ríe> Necesito vacaciones. <ríe> bueno, ya. pues lo dicho, nos despedimos y la semana que viene nos vemos en la última prueba de esta octava Fanny Cup para para darle el, el, el final que se merece. Hasta pronto.